yo tengo un recuerdo muy bonito y lleno de respeto, fue superior general por dos periodos Los periodos de gobierno eran de nueve años cada uno, o sea, 18 años consecutivos de superior general. Y recuerdo que estaba yo en el capítulo general y que se pedía un indulto a la Santa Sede para que fuera reelecto una tercera vez. Es que fue un hombre muy estimado, Basilo Rueda Guzmán. Del hermano Basilio tengo un gran recuerdo porque cuando estuve en el Escorial llegó el hermano Basilio a visitarnos y darnos unas pláticas. Y antiguamente al superior general como una distinción se le decía reverendísimo, que es el superlativo de reverendo hermano superior real. Y entonces a mí se me hizo fácil decirle cómo está reverendísimo. Y que me contesta, no me digas si sí, hermano. Y entonces me acordé que él al ser electo dijo, yo soy primo inter pares. Es decir, primero entre los iguales. Pasó el tiempo y regresó a nuestra provincia el hermano Basilio. Y fue nombrado maestro de novicios en la quinta soledad Y siempre que íbamos... Nos recibía con mucha amabilidad y nos preguntaba ¿cómo, ha, cómo está de su vida, cómo ha estado. Y siempre tenía atenciones de mucho afecto para nosotros. Yo tuve la fortuna de haber convivido vivido con el hermano Basilio cuando yo era junior. En ese tiempo yo cursaba tercero de secundaria y el hermano Basilio llegó de profesor en Querétaro al juniorado. Muy dinámico. Y lo, yo recuerdo dos cosas. El hermano Basilio, como ustedes lo conocieron o los que no lo conocieron, pues no era de una estatura muy alta, ¿verdad? Más bien bajito. Le gustaba el deporte. Y los jueves en el juniorado no había clase. Era el día de deporte, de jugar fútbol. Y nos llamó la atención que pues, un día de los primeros pues, salió él a jugar Fútbol y todo. ¿no? Nos dijo, yo soy portero. La ¡Ah, con la estatura que tenía para portero, pues no. Se desempeñaba muy bien y estábamos contentos que él y otros hermanos participaran con nosotros en los juegos de fútbol. Yo lo conocí en la ciudad de Querétaro. Había ahí una casa de formación que llamábamos Honorado él, pues, fue enviado ahí como director del Juniorado. Su forma de ser, pues, nos fue agradando a todos, porque dentro de la seriedad normal que debe tener un director, era muy alegre, muy jocoso, muy bromista. Ya lo empezamos a ver a Manuel Basilio, pues, como alguien que, estaba muy cercano a nosotros, incluso cuando el hermano provincial le propuso el que quería enviarlo de director al juniorado, él le dijo de acuerdo, pero con una condición, el hermano provincial le dice qué condición, que me deje escoger el personal que me ayude en el juniorado, ¿por qué? porque el hermano Basilio pues se daba cuenta que el generado, pues era algo demasiado tradicional. Y él tenía otra idea. Y fue por eso que le dijo al hermano provincial que le dejara escoger su personal. El hermano provincial lo aceptó. Entonces escogió a dos, tres hermanos que le ayudaran, pues, con los cuales pues, él se llevaba muy bien era una persona muy sociable, una persona muy alegre, muy jocosa, muy bromista. Entonces ahí se hizo, digamos, pues una, una cohesión muy fuerte entre los formadores y nosotros los formandos. Basilo Rueda era un hombre de una inteligencia maravillosa, pero era enormemente bromista. Sobre todo con mi primo Arturo Chávez de la Mora. Vivían de bromas. A veces bromas un poco pesadas y a veces muy inocentonas. ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez le escondieron todas las corbatas a un hermano. que andaba muy, muy bien vestidito con sus corbatas. Y le escondieron todas las corbatas. Y entonces él desesperado porque llegaba el momento de ir a clase y no tenía ninguna corbata. Ese era el tipo de bromas que se gastaba Basilio con... Con, con, con sus amigos porque después veía le, carcajadas si algún hermano andaba nervioso decía lo noto acelerado y entonces en un día que fui a la quinta a visitar a los novicios que le digo, mamá Basilio, ¿cómo ha estado? ¿qué es de su vida? y se quedó extrañado pero yo lo noto acelerado y él más se sacó de onda pero no se molestó ni nada. Simplemente, hermano, estoy para servir. Llega a ser superior general. Nos visitó en Corea durante sus años de superior general. En dos ocasiones estuvo en Corea. La segunda ocasión fue en diciembre. En Corea en diciembre hay bastante nieve. Y recuerdo que pues este, yo lo tenía que acompañar a hacer la visita a una casa a unos 200 kilómetros de Seúl. Teníamos que ir a la estación del de, tren a tomar el tren para el lugar ese. Y en, en la bajada, pues el caminito estaba resbaloso, pues de repente el hermano Basilio no desapareció, se resbaló y allá va el superior general para abajo. Ya yo pensaba, nos vamos a quedar sin superior general, pero no se levantó muy vivito y me dice, recuerda que yo era portero cuando tú eras junior. Ah, oh, sí, sí, como no, hermano Basilio, lo recuerdo. Para la Navidad, pues, vamos a dejarle nuestros zapatos a ver qué nos trae el niño Dios. Entonces, fuera del dormitorio había un espacio grande con lavabo corrido para lavarse la cabeza o los pies, lo que fuera. Y un hall, y dijimos: Vamos a dejarle nuestros zapatos al hermano Basilio ahí en el hall, a ver qué nos trae como niño Dios. Él, cuando llegó al, al dormitorio, vio todos los zapatos allá afuera, llamó a otro hermano y le dice Ayúdeme. Sí, sí, le ayudo. Mandó a la despensa y le dijo: A ver, tráigame en un frasco cajeta, y empezó a meterle a los zapatos cajeta, a todos nuestros zapatos. Entonces, a la mañana siguiente que nos levantamos, vamos a los zapatos ya. y todos llenos de cajeta por dentro. La llevamos muy bien esos dos años que fue mi director ahí en Querétaro, como un lado. Era un hombre muy cultivado, era su filosofía, además tenía un sentido del humor fenomenal ¿verdad? estando él de superior y yo casi para terminar el tercero de secundaria fecha 9 de diciembre ya por la tardecita me llamó y me dice chato, a todo un decía chato me dice chato, tengo una cosa que decirte, pero tienes que ser muy valiente, tomarla con mucha decisión ponerte en manos de Dios de la Virgen pues fíjate que me acaban de hablar por teléfono de tu casa que ha fallecido tu mamá. Entonces me dijo, arreglo un poco de tus cosas, vamos a tratar de que salgas dentro de una hora para México. Pues ya fui a arreglé mis cosas, ya se imaginarán con la situación. Regreso para despedirme y me dice, así no puedes ir, te falta algo, te falta una corbata negra para que vayas elegante espérame un momento a su cuarto trajo la corbata y ya me la marrollo yo. yo nunca había usado una corbata él fue el que me la y me dice adelante acuérdate que tu mamá está en el cielo que te protege y además tienes en el cielo a tus dos madres la Virgen María y tu mamá Irene una cosa así pues yo cada 9 de diciembre la recuerdo con mucho cariño hacia él, por su acompañamiento, su parte humana, su parte cristiana y su parte marista. Después de haber recorrido como superior general todo el mundo, porque el anterior superior general visitó bastante del mundo, pero no todo absolutamente, Gabriel Basilio le dijo a su segundo, que le llamamos Vicario General, Dice, tú quédate aquí en la Casa de Roma a atender todas las cosas administrativas. Yo me voy por el mundo a visitar a los hermanos y conocerlos. Entonces fue el primer superior general que empezó a tener un conocimiento de todo el mundo marista. Y con su forma de ser, pues se ganaba. Tanto, tanto se ganaba la gente que a los nueve años lo no volvieron a elegir. No. Un personaje del cual se decía, pues... Algunos ahí mismos de, de Roma decían, no hemos visto a alguien semejante a él. Basilio Rueda era una persona muy práctica. Me tocó a mí ayudarle a empacar toda su correspondencia y todo su, su cuarto cuando estábamos en Tralpan. ...para cambiarnos del de, de, noviciado que estaba en Tlalpan... ...que iba a cambiarse al noviciado en Morelia... ...en ese año, pues Basilio vivía ya mucho tiempo en Tlalpan... ...y cuando vino de haber estado como superior general... ...él se trajo todo, todo toda la correspondencia... ...que él había tenido como superior general... ...con todos los miembros del instituto... ...con todos los hermanos que le confiaron alguna, alguna información... ...las experiencias y todas las reflexiones que los hermanos le compartieron y que luego fueron fruto de circulares que él creó como la famosa circular de la fidelidad, donde muchísimos hermanos le abrieron el corazón y le compartieron pues, experiencias personales muy fuertes. Pues todo ese material lo tenía él, pues todo eso para él era un tesoro, o sea yo soy consciente que toda esta información después tuvo que, que ser procesada y está guardada en, en, en los expedientes del hermano Basilio en su proceso de canonización este, pero a lo que voy es él guardaba toda esta información como un tesoro porque fueron momentos donde el instituto le abrió el corazón y pues él las atesoraba verdaderamente, las guardaba y las llevaba consigo a donde, donde tenían que moverse como un, un privilegio de haber escuchado y haber atendido a sus hermanos en ese tiempo de servicio.